Buenas tiempos invernos, esto es viaje Bogotá, Bogotá-Barranquilla, Barranquilla-Cartagena, Cartagena bogotá y Bogotá-Medellín, comenzó esto. Bueno, ¿cómo está para este viaje? Yo mucho sueño. Mucho sueño. ¿Cuántas notas vamos a hacer, sabes? Hoy, dos. El martes, el, el martes, lunes cinco. El lunes cinco. Y el martes, el martes dos. Dos. Entonces, eso, fue, eso fue lo que me dijeron vamos ¿cuánto? a ver la sorpresa que nos tienen allá y cuántos quedan faltando después de esos tiros 2 y 5 7 y 2 9 quedan faltando 2 2 9 7 guiones 7 guiones para usted caballero eh, estamos en producción de línea tierra un programa de tecnología y aparatos en un super avión que tiene pantallita que no se apaga Este es el transporte, estamos en Bogotá Vamos a coger un vuelo para la Arenosa Burramba y no sé cómo le dirán más a oh, Barranquillo ah, este, no este no tiene pantalla ni esas cosas, ¿no? creo. sombra con la chica. eso es muy incómodo si uno decir. contando chistes <risa> bueno esa será nuestra comida 90, 160. bollo que okay, va a trotar uno. Esta es una zona como más bien buena de Barranquilla, donde vive el parcero, que vamos a grabar. Primera nota. 36 grados, más o menos. ¿De cómo interpreto yo esa imagen? Básicamente porque ese texto, como tal, yo llego y digo, después que grabé, después que grabé, ya sentí una cosa, pero cuando estoy editando, siento otra. Ese sentir, esa vivencia de lo que estoy... De lo que estoy sintiendo cuando estoy editando, porque al fin y al cabo cuando nosotros editamos, cambiamos, transformamos el material de de una cosa en ese contexto y después deja de significar eso cuando estoy editando. Que cuando estoy editando pienso otras cosas que dejo plasmado en el texto. ¿Por qué? Porque cuando yo veo el video me voy a acordar una cosa, pero cuando leo el texto me voy a acordar de otra. Y entonces ahí sigue siendo ese diario de vida que, que, que no deja de de sonar apagamos, apagamos ese bichito Alejo sí, sí, sí. y me mostras la página de, Ar, de Armadillo Media. Porque el romanticón Alejo que hace videos diarios ahora le está apostando a nivel de marca y de empresa y de lugar y de sitio a esto de la web. Me mostras la página y me contás por qué ese romanticón ya se volvió serio eh, y montó una empresa. Para, curiosa, curiosamente... Primero estuve de la empresa y después de Romanticón. Es curioso que cuando llegué a Barcelona eh, terminé mi, mi, mi maestría por la maestría porque había llegado a, a España y, y yo me devolví a Colombia y me fui a Barcelona básicamente porque me, eh, me propusieron eh, administrar o, o idear un proyecto de una productora audiovisual que se llamaba Una Televisión. Pues por eso yo terminé en Barcelona. Yo fui a, a España por siete meses y me viviendo casi cinco años. Y fue porque una productora audiovisual, un proyecto de personas me llamó para que, que liderara ese proyecto? El almuerzo será en narco bollo. No sabemos por qué narco, pero sí sabemos por qué bollo. El almuerzo, primer día, Barranquilla. Ay, el, famo que... el famoso mote. <risa> que huele raro, pues, raro. Bueno, ahorita no. Estamos en el bololo. ¿Estos son qué? Son no los pollongos. Pollongos. Del punto de vista es el ¿No tienes un videito por ahí? No, estoy buscando. No, si hay video. Aquí hay, video aquí hay video, Pero no es de los es un video hecho por donde la tierra. Está cañando un vendaval. los delicioso. Este es un portal que se llama Alas para los Coyongos. desde acá se ve y después los no mira mira cómo suena de la danza de los pueblos, una danza muy tradicional en el carnaval de barranquilla que ha participado durante 32 años es una danza de expresión campesina nace desde 1812 en compost allí la danza se fue pasando para todos los municipios y luego a los corregimientos la gente se volcó a las calles haciendo la línea de pero... lo vi por la noticia como un colegio tumbo. yo vi que se fue un señor que tenía un camión se lo llevó, un Cam camión lleva lleno de neveras, no sé si eran las suyas. <risa> <risa> El sí un más universal en Colombia. Cómo les ha ido eso de salir a la calle y ver, ver la realidad con las cámaras, hablar con la gente ¿Cómo, ¿Cómo lo recibe la realidad uno fuera de todas las teorías que uno tiene en la casa? A, a veces a uno le choca la pobreza y de pronto veces hasta el resentimiento y de pronto que la gente no tiene la oportunidad de educarse como uno, que uno es privilegiado de pronto, si todo el mundo fuera privilegiado como uno se muchas más cosas eso es lo que lo que uno va, uno piensa que uno va a buscar un, un, un cartabulo y que ve la necesidad que tal tiene buenas historias tiene una historia increíble detrás de ellos y tuvieron la oportunidad de la educación ¿verdad? Hotel Siboney Real. Sí. Hemos llegado. Cartagena. La habitación. Voy a llamar el hotel. Siboney. Siboney. Hotel Siboney Real. Este es mi chipote Cazuela de mariscos, creo Cazuela no es gratinada Pues pregunto, yo nunca como cazuela mm, Ella pidió un arepa de sí. huevo Esto es un medio de ¿qué? de pollo De pollo Y esto es una punta gorda En... Sí, Palgordo El Palacio de las Frutas sí. No sé dónde, aquí en, aquí en Casino Río No te sabría Cartagena, no sé ¿Algún lugar?